Guillermo de Jesús Buitrago Enríquez, Ciénaga Magdalena, 1 de abril de 1920, 19 de abril de 1949, conocido como el Gilguero de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue un compositor, músico y cantante colombiano. Es además considerado uno de los principales pioneros de la popularización del vallenato uno de los primeros intérpretes de las canciones de Rafael Escalona. Era hijo del comerciante Marimillo Roberto de Jesús Buitrago y de la cienaguera Teresa Mercedes Enríquez. Su instrumento musical era la guitarra con la que recorrió el litoral norte de Colombia. En Santa Marta conocido a un joven peluquero Julio César Bobea, 1934-2009, con el cual fundó un dúo, llegaron a ser los primeros intérpretes de las canciones desde contemporáneo Rafael Escalona, 1927-2009. El dúo duró pocos años hasta el momento en que Bobea se separó y fundó el trío Bobea y sus vallenatos. Huitrago también interpretó canciones de Tobias Enrique Pumarejo, Andrés Paz Barrios y Emiliano Zuleta. Tuvo también como Rafael Escalona el honor de ser mencionada por el Nobel de literatura Gabriel García Márquez en una de sus crónicas 1983. El escritor dice de él, el pibino que puso la música binata en el comercio, dando a conocer a muchos compositores que hoy gozan de mucho renombre. Los años 40 vieron nacer en Colombia las más importantes figuras de la música popular colombiana del siglo XX. Guillermo de Jesús Buitrago Enríquez fue el pionero del vallenato en el interior del país en 1943 para inaugurar sus estudios de grabación y de pensaje de discos que fueron los primeros del país el propietario de las emisoras fuentes de Cartagena el músico y empresario Antonio Fuentes Toño 1907-1985 invitó a Buitrago y sus acompañantes, Ángel Botanilla, Efraín Torres y Carlos el Mocho Rubio, quienes eran muy populares en la costa atlántica por sus presentaciones en teatros y emisoras locales, para que participaran en la primera grabación hecha totalmente en Colombia. El 12 de marzo de este año, en la calle de la Universidad en la ciudad murallada, en el tercer piso de la emisora, se grabaron las mujeres a mí no me quieren y compa Eliodoro, una canción de Buitrago dedicada a su amigo de toda la vida, Eliodoro Eguiz Miranda. Las muchachas se volvían locas por Buitrago, dice Aurora de Fontanilla, esposa de Ángel Fontanilla, segunda guitarra del conjunto. Ya fallecido. Su porte, cabello rubio y ojos azules lo hacían muy atractivo. La gente se agolpaba en los radioteatros de las emisoras para verlo cantar. Entre 1943 y febrero de 1949, Buitrago grabó unas 50 canciones para discos fuentes. En algunas de ellas, tales como La gota fría, que Buitrago grabó con el nombre de Criterio, y Grito Vagabundo de Buenaventura Díaz, quien sufrió una enfermedad que le destruyó parte de la boca y la nariz. Los dientes quedan expresos y por eso hizo la canción. Fue acompañado por el conjunto de los trovadores de Barú, Perigue José Barros. El compositor baraquillero Juancho Esquivel, que nació los arreglos musicales de este grupo, con recuerda a sus 79 años la noche en que grabaron a Víspera de Año Nuevo. Muy trago de este impecable de blanco. Como la energía fallaba a muchos durante el día, tenía sus bajonazos, don Antonio Fuentes prefería siempre grabar de noche. Duerte Una semana antes de morir, el 19 de abril de 1949, unos dicen que fue envenenado, otros que falleció de cirrosis, algunos más, que le afectó una neumonía extrema. Luis Trago le pidió a favor a Abel Antonio Villa para que lo acompañara a comprar una cuna para su hijo recién nacido. Gregorio en una entrevista que le dio el periodista colombiano, Bernardo Vasco, en el año 2005. Ya estaba muy enfermo y fue la última vez que lo vi, éramos compadres. En el cuarto donde fue velada su cadáver, rodeado de amigos y demás seres queridos, se encontraba rinconada y triste su inseparable guitarra de sus amores. Fue muy llorado nuestro cantor, parecía diez granados, muy trago, muy joven, de 29 años, pero más de 60 años después de su fallecimiento es uno de los cantantes que más vende discos en Colonia. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.